Uh, voy a calentar unos pancho me relajo parezco un chancho, allá fácilmente me le engancho, ella siempre me calienta el arroz blanco, yeah Yo me con mi patatado porque la feca lo mando para un lado Todo lados de mi mal hago lo mandado, eso está que yo esté pegado, ya yeah. Micro ondas bitch, micro ondas bitch, yo no know I mean Ya tiene el team, se trae yeah. este link para compartir Yo la pongo a cien loca, lenta yeah. yeah. bien, parezco misil Antes de que llegue a ser uno yo ya estoy ya uh, uh, micro on the speech micro on the speech you know what i mean ya tiene 18 se trae wow. ese link para hey, compartir yeah. yo la pongo a 100 loca bien está bien parezco hey. misil antes de que llegue a 01 yo ya estoy ahí ya a ay 1 2 Tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco Es el código secreto pa' que me caliente el pingo el pino, el pino. En casa comemos pescado solo los domingos yeah. Lo que en el micro como, como siempre lo hicimos Ya, yeah. ey Ya yeah. Kidzana, yeah Negra on the beat, negra on the beat a mi Negra on the beat, Negro on the beat Tu toca pa mi, yo te exploto el beat Yo te exploto el beat, ando en bando clean Yo me siento el king, yo me siento el king Yeah, tantas horas en el que ya aparezco todo un king Ey, miro Honda the tape Yo caliento el party con todo mi beat, ey Tu puta me quiere a mi No puede copiar mi estilo Jackie, ey caliente la pase como nazi, ey micro ondas bitch, micro ondas bitch, you know what I mean, ya tiene 18, se trata yeah. de link para compartir yo la pongo a 100, loca, bien está bien, parezco misil antes de que llegue a ser uno yo ya estoy ahí, ya, ah, ah ey micro ondas bitch, micro ondas bitch, you know what I mean, ya tiene 18, se trata de wow. link para hey. compartir yo la pongo a 100, loca, bien está bien, parezco misil antes de que llegue a 01 yo ya estoy ahí ya, yeah. ah, ah, ey.